Mis amados, buenas noches, Dios les bendiga. A Dios la gloria, a Dios la honra que me concede el honor, el privilegio, la bendición de poder llegar a cada uno de vuestros hogares en esta noche a través de la internet, a través de los medios de comunicación de internet. A Dios damos toda la gloria y a Dios damos toda la honra que me da ese privilegio, me da esa bendición de que en este en esta en esta noche, en esta noche, podamos ministrar el evangelio. <coughs> podamos ministrar el evangelio como está escrito al pueblo que va a estar en sintonía, en sintonía, en armonía con esta programación del ministerio Momentos proféticos TV. Soy el pastor Julio E. Riva, pastor de la Iglesia Cristiana de Avivamiento La Roca y director del Ministerio Momentos Proféticos TV. Buenas noches, mi hermano. Dios me le bendiga rica y poderosamente a todos y cada uno de los que van entrando, van entrando en armonía con esta programación en esta noche. Tengo una audiencia de Coquí extraordinaria, hermano. Tengo una audiencia de Coquí extraordinaria. Se oye en clarito a través, de la, a través de, la, de la transmisión, pero además de los Coquí, repito, pero además de los Coquí, hay una audiencia, hermano, de hermanitos del cuerpo de Cristo, de amigos que no han conocido al Señor, para estar en sintonía, en sintonía con la programación de momentos proféticos en esta noche. A Dios damos la gloria y a Dios damos la honra que podemos traer el evangelio que en este momento está tomando el dominio y el control de los habitantes del planeta Tierra y del cuerpo de Cristo. Y digo de los habitantes del planeta Tierra porque lo que está pasando a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua, que aunque no hayan conocido al Señor, repito que aunque no hayan conocido al Señor, están viendo lo que está escrito en el Evangelio. Mucho más, mucho más, mucho más a los que hemos conocido al Señor, mucho más a los que ya estamos en el cuerpo de Jesucristo. A Dios vamos a dar la gloria y a Dios vamos a dar la honra que en esta noche podemos en las manos del Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo está en mi corazón y está en el corazón de todos y cada uno de los que estamos en el cuerpo de Jesucristo. Y naturalmente ese Espíritu Santo no podría, no podría, no podría comunicarse con nosotros si no es a través de lo que está escrito en el Evangelio. Porque fue el Espíritu Santo, repito, fue el Espíritu Santo, a quien Dios usó para traer la revelación a los diferentes hombres que escribieron el evangelio, hombres que se les reveló el evangelio, apóstoles y profetas que escribieron el evangelio. Yo lo que voy a hacer es repetir, repetir porque no se le puede añadir ni una jota, ni una tilde a lo que ya ha sido revelado a Dios la gloria y a Dios la honra que me permite ese honor, ese privilegio, esa bendición de poder, de poder, de poder constituirme en instrumento de Dios. Porque ahora, hermano, ahora, ahora no todos los que están en el cuerpo de Cristo van a ser instrumentos de Dios, pero todo pastor, toda pastora evangelista, maestro, amado, que se ponga en las manos del Espíritu Santo y tenga los pantalones espirituales para repetir lo que está escrito, sin lugar, sin lugar a duda va a ser usado por el todopoderoso Dios. Nos humillamos ante la presencia de Dios para pedirle al Espíritu Santo que tome dominio, que tome el control de la programación en esta noche. Padre, gracias por tu amor, gracias. Por tu misericordia, gracias por la bendición gloriosa que me concedes de poder ponerme en las manos del Espíritu Santo para traer al conocimiento de todo el Cuerpo de Cristo el Evangelio que en este momento es el que está tomando el dominio y el control de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, para ilustrarle, para enseñarle el momento histórico que está viviendo el planeta Tierra. En esta noche, gracias al Espíritu Santo, gracias al Evangelio, podemos traer qué hora es, ¿Qué hora es en el reino de los cielos? ¿Qué movimiento hay en la patria celestial a favor, a favor del cuerpo de Jesús que está sobre la paz de la tierra? A ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre. Cuando al final de esta transmisión tú hayas sido glorificado y este pueblo que me está escuchando y viendo, haya sido edificado. Padre mío, en el nombre de Jesús, te suplico que este pueblo pueda ver, pueda oír y pueda entender, Padre mío, qué hora es en el reino de los cielos. A ti te voy a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús yo ato todo espíritu contrario a la presencia del Espíritu Santo y proclamamos esta programación bajo la unción y presencia de tu Espíritu Santo. Y todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo es atado, es declarado inoperante. Y proclamamos y declaramos esta programación en las manos de tu Santo y bello espíritu en el nombre de jesús amén bienvenidos todos amados bienvenidos todos porque ya no estoy solo ya no estoy con los coquinas nada la mano. hay una multitud hermanos que está dando testimonio que se está conectando con la programación del ministerio momentos proféticos tv a dios la gloria y a dios la honra porque ciertamente amados míos Ciertamente ese es el propósito por el cual yo estoy saliendo al aire porque ciertamente no tenemos en este momento la oportunidad de estar en el templo en la casa de Dios. Repito, no tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios. Estoy en mi casa como están todos y cada uno de ustedes. Estamos acuartelados gracias a Dios el domingo pasado. Usted fue testigo y fue testimonio de cómo la presencia de Dios nos bendijo en una forma tan bonita y tan especial. Soy testigo y doy testimonio y confieso cómo el Espíritu Santo sobre mi vida como río de agua viva me dio la bienvenida a su casa. Hermanos, me dio la bienvenida a su casa. Cuando pusimos nuestros pies en la casa de Dios, y yo me subí al altar, hermano, y pude sentir esa presencia como diciendo bienvenidos a mi casa. Yo doy la gloria y yo doy la honra al Señor que nos ha dado esa bendición y ese privilegiazo de poder de poder de poder contar con la presencia del Espíritu Santo para dirigirnos a toda verdad y a toda justicia y proceder y proceder a darle muerte a las obras de la carne, porque yo le doy el consentimiento, el permiso. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que el Espíritu Santo proceda a darle muerte a las obras de la carne. porque Ahí es donde está el problema del cuerpo de Cristo, capito. Ahí es donde está el problema del cuerpo de Cristo en las obras de la carne. Pero gracias a Dios, aquí estamos, aquí estamos, con el antídoto, con el antídoto que da muerte a las obras de la carne. ¿Sabe cuál es? El Evangelio, como está escrito. Está con el propósito, repito, está con el propósito de que el Espíritu Santo proceda a darle muerte a las obras de la carne. Por eso es que en este momento, por eso es que en este momento estamos concentrados, hermano. estamos concentrados, repito, estamos concentrados en un tema, en un tema. Por muchos años, 40, 45 años, estuve ilustrando, enseñando, evidenciando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Ahora, ahora no estoy hablando que Cristo viene, ahora estoy hablando que unos pocos van a ser tomados. Y muchos, y muchos, y muchos procurarán entrar en ajebatamiento en vivo y no podrán. Pero damos la gloria y la honra al Señor que por lo menos, por lo menos, tengo la visión, el entendimiento de poder ver, oír y explicar lo que el evangelio del arrebatamiento tiene en este momento. Porque estoy dando la pelea, hermano, estoy dando la pelea, repito, estoy dando la pelea contra el pensamiento que se ha entronado en el cuerpo de Cristo. Repito, estoy dando la pelea contra el pensamiento que se ha entronado en el cuerpo de Cristo gracias a pastores y pastoras, Evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que se han, que se han dedicado, dedicado a, a doctrinar, a enseñar que, que la salvación es por gracia, que la salvación es por gracia y que lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Y yo a eso le digo, amén, amén, porque lo que tengo, la salvación que tengo, es por gracia, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y no por lo que yo hasta aquí haya hecho. Pero estoy mostrándole, evidenciándole, que esa salvación que tenemos, ¿me está oyendo? Que esa salvación que tenemos, no me cualifica, no me sirve para arrebatamiento en vivo. Repito, no me cualifica y no me sirve para arrebatamiento en vivo. Por eso es que estoy en este momento, hermano, por eso es que estoy en este momento concentrado en el cumplimiento profético del día del arrebatamiento, del día del Arrebatamiento, porque el día del arrebatamiento muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos, dice el Evangelio, procurarán entrar y no podrán. La razón por la cual no pudieron es porque fueron educados, capacitados, doctrinados, que la salvación de los muertos era, era, era, era, era suficiente para ser levantado el día del arrebatamiento vivo. La salvación de los muertos en Cristo es una. La salvación de los vivos es otra. Esa salvación estaba reservada para ser manifestada. En el tiempo postrero, el pueblo tiene que entender con toda claridad, hermanos míos, Este es el momento más difícil jamás existido para servirle al Señor. Porque lo que viene de camino, hermano, lo que viene de camino es un plan, repito, es un plan que se asemeja, que se asemeja al plan, al plan que el Padre hizo con Jesús. De tal manera que Jesús continuamente lo decía para el momento del arrebatamiento, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. O sea, no es que yo voy a buscar una cruz y voy a seguir a Jesús, pero la cruz mía, la cruz mía, la que va a crucificar mi carne con sus pasiones y deseos, se llama la cruz mía, ¿sabe cómo se llama? El Evangelio. El Evangelio es el que va a encargarse de crucificar mi carne con sus pasiones y deseos. Y ahí que tengo entonces la victoria. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O sea, no es por lo que Jesús Hizo en la cruz del Calvario y nada más. Ahora viene mi obra. Se lo leo continuamente. Se lo leo continuamente para que, para que lo entienda, para que lo entienda que no me estoy inventando, que no me estoy inventando. Mateo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre... Vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles, arrebatamiento, y entonces, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Este es el momento histórico, hermanos míos. Ese es el problema, hermano. Estamos descubriendo, repito, estamos descubriendo, estamos sacando a la luz la razón, la razón por la cual el día del arrebatamiento, hay una desgracia, desgracia. O sea, los engañadores, los engañadores están diciendo que nos vamos en el arrebatamiento vivo por gracia. Y gracias a esa enseñanza, y gracias a esa enseñanza, lo que va a ver el día del arrebatamiento es una desgracia a los que fueron engañados, a los que fueron engañados, ¿engañados por quién? Por los pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles, que en este momento quieren, anhelan y desean, repito, porque ellos, porque, porque ellos se han acomodado porque una, la salvación que yo tengo, la que tengo ahora mismo, no es una salvación de sacrificio. El sacrificio lo hizo Jesús por mí. Yo lo único que hice fue levantar la mano y recibir, y recibir el regalo que Dios me regaló a través de Jesús. Y ahí es que por gracia soy salvo. Pero arrebatamiento pero ajebatamiento vivo no es por gracia. Te lo leí, no es por gracia, es por mi obra. Repito, es por mi obra que va a dar testimonio al Todopoderoso Dios de que mi obra, mi obra subió, subió a la estatura del varón perfecto como subió Jesús. Por eso es que en este momento histórico, tengo esa batalla, tengo esa lucha, repito, tengo esa batalla, tengo esa lucha de tratar de rescatar, de tratar de rescatar a los que están enlistados en la lista de la condenación. ¿Y quiénes son los que están en la lista de la condenación? Los que en este momento están en el cuerpo de Cristo. Los que en este momento están en el cuerpo de Cristo. Creyendo, creyendo. Que nos vamos vivos por gracia. Porque gracias a pastores y pastoras. Evangelistas y maestros. Llamados apóstoles. Y apóstolas que se han dedicado. Se han dedicado año tras año. Año tras año. Año tras año. De sembrarle, sembrarle en la mente y en el corazón al cuerpo de Cristo que el ajebatamiento no es por lo que yo haga, que fue por lo que hizo Jesús. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar, porque el Evangelio me trae la salvación de los muertos, que es por gracia. La salvación de los vivos, que es por la obra. La salvación de la tribulación, que vuelve de nuevo la gente a dar su vida, que es por la muerte, por la guillotina. La salvación del milenio que es por, por la gracia de Dios. Por eso es que en este momento, en este instante, repito, de todas las salvaciones, de todas las salvaciones, solamente, solamente, la salvación de Jesús que tuvo que dar su vida, su vida, repito, dar su vida para que yo fuera salvo. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, Viene la salvación de la que va a ser esposa del cordero, que tiene que dar su vida. Por eso es que en este momento histórico, hermano, los lo que, lo que estamos sobre la paz de la tierra y los que estamos en el cuerpo de Cristo, tienen que entender con toda claridad. Hermano, tienen que entender con toda claridad que este es el momento, que este es el momento, que van a inspeccionar. ¿Por qué yo digo que este es el momento? Porque yo voy a saber, dice el Evangelio, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá, que el día del arrebatamiento vendrá. Hermano, yo voy a saber perfectamente bien, ¿por qué? Pues porque... Antes del ajebatamiento venían los cumplimientos, señales. La señal, la señal primero, la señal, la peste primero, el hambre primero, los terremotos primero, repito, repito, el mal, la tierra llena de violencia, primero, primero, primero, primero. primero. Y cuando yo vea esa congestión, esa congestión, de cumplimientos a la misma vez, porque ahora estamos viendo la peste, pero viene de camino el hambre. Y los terremotos en diferentes lugares, repito, los terremotos en diferentes lugares porque en la tribulación viene un terremoto mundial, pero los terremotos para Jebat, como señal de que es en diferentes lugares. Por eso es que en este momento, hermanos míos, yo tengo la certeza y la seguridad y me voy a dedicar de aquí en adelante a rescatar, a rescatar los que los pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, están llevando a la con de nación y estamos ministrando el evangelio del Ajebatamiento vivo escuchen Primera Tesalonicense capítulo 4, verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen muertos en Cristo, para que no se entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y Jesús así también traerá Dios con Jesús a los muertos en él. Oiga, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ya no está hablando de los muertos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, Hasta la venida del Señor no procederemos, no precederemos a los que durmieron. Porque el día del arrebatamiento, repito, el día del arrebatamiento, cuando Jesús llame, llame, llama a los muertos en Cristo primero. Dice luego nosotros los que vivimos, oiga, porque el Señor mismo. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. O sea, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Los muertos en Cristo, resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todo lo que están en el paraíso. Repito, todos los que están en el paraíso, oiga, y todos los que están en el paraíso son los invitados a la boda. Por eso se para, por eso se para, oiga, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga ahora, luego nosotros, por favor, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles, llamados apóstoles y apóstolas, tienen tiempo de corregir, tienen tiempo de pedirle perdón al pueblo. Tienen tiempo de pedirle perdón al pueblo. De que usted se equivocó al enseñar que la salvación de los muertos es la misma salvación de los vivos. Porque en este momento yo estoy leyendo Biblia, Evangelio, Primera Tesalonicense, capítulo 13, capítulo 4, perdón, verso 13 en adelante, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, primero, primero, primero. No se da cuenta, o sea, no se da cuenta que hay una separación, que una cosa es para los muertos en Cristo y otra cosa es para lo que voy a leer ahora. Luego, luego. Se lo grito, luego. Nosotros, los que vivimos. Oiga bien ahora. Los que hayamos quedado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo son millones de millones.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 Oiga bien ahora, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, entonces, escúcheme, por favor. Nadie sabe, nadie sabe ni el día ni la hora, nadie, solamente el Padre. Pero yo voy a saber, pero yo voy a conocer el tiempo. Porque primero viene la manifestación de las señales, la evidencia que anuncia, que anuncia a los vivos, a los vivos. Tienes que prepararte, tienes que prepararte, tienes que prepararte porque para ser levantado vivo no estás preparado. Para ser levantado vivo, hermano, para ser levantado vivo, vamos a ver con toda claridad, vamos a estudiarlo, lo venimos poco a poco introduciéndolo, llevándolo lentamente, porque sé que esto es un material fuerte, esto es un material difícil de explicar y difícil de entender, porque tenemos, hermano, porque tenemos nuestra mente y nuestro corazón ocupados por lo que los pastores y pastoras Evangelistas y maestros llamados apóstoles y apóstolas han doctrinado que somos salvos, que nos vamos el día del arrebatamiento por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Y nunca y nunca y nunca usted oye que ellos separan salvación de muerto y salvación de vivo. Salvación de muerto es por la obra. de que Jesús hizo en la cruz del Calvario, salvación de vivo, se lo leí, es por mi obra porque le pagarán a cada uno conforme a su obra. Quizás puede entender ahora Juan 3.19 y esta es la condenación, que la luz del Evangelio, vino al mundo y el cuerpo de Cristo amó más las tinieblas que la luz del evangelio porque sus obras eran malas. Por favor, iglesia, estoy enseñando a través del evangelio. Estoy enseñando a través del evangelio porque el evangelio, el evangelio cubrió el pasado. Cubre el presente, cubre el futuro y cubre la eternidad. Entonces, entonces, escúcheme, yo estoy hablando, yo estoy hablando palabras de futuro. Yo estoy hablando palabras de futuro, porque estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando del día del ajebatamiento. Téngalo por seguro que el ajebatamiento no es esta noche. Repito. Téngalo por seguro que el arrebatamiento no es esta noche. ¿Por qué? Porque todavía, porque todavía la iglesia, el cuerpo de Jesús no está preparado para ser levantado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero tiene que venir el aviso. El aviso. ¿Qué hace el aviso? ¿Qué hace el aviso? ¿Qué hace el aviso? Hace el aviso? Le da conocimiento, le da testimonio al cuerpo de Cristo que sus días están contados y que hay un espacio de tiempo, un espacio de tiempo para que el que está viendo, el que está viendo, el que está oyendo y el que está entendiendo que Cristo viene, sabe, sabe, sabe, sabe que el Evangelio me informa, sabe que el Evangelio me informa, que los que están en las obras de la carne no entrarán al reino de los cielos. Estás en pleito, estás en celo, estás en envidia, estás en contienda, estás en murmuración, estás en enemistad, estás en amistad con el mundo, estás en ropas de colota. La Biblia dice, los tales no entrarán al reino de los cielos. Entonces, Dios sabe que no puede, repito, no puede esta noche levantar la iglesia, porque no hay nadie, nadie, ni yo, preparado para ser levantado. Ahora viene el disparo. cuando cuando Cuando estamos viendo lo que estamos viendo. Repito, cuando estamos viendo lo que estamos viendo, cuando estamos oyendo lo que estamos oyendo y, lo, y cuando estamos entendiendo lo que en esta noche nos están explicando. Porque hermano, escúcheme por favor. Porque lo que está sucediendo a nivel mundial, repito, a nivel mundial, no es otra cosa que el testimonio al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo entienda y conozca que viene el ajebatamiento. Se lo leí porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Por qué yo tengo que saber que Cristo viene? Hermano, ¿por qué yo tengo que saber que Cristo... Si ya yo recibía a Cristo como salvador, ya yo recibía a Cristo como salvador, ya, ya, ya la sangre de Jesús me perdonó toda mi vida pasada, sí, toda mi vida pensaba fue perdonada, pero ¿y los disparates que estás haciendo ahora mismo en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué los estoy haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque no sabíamos, no entendíamos... No conocíamos el espacio, repito, el espacio profético que hay después de la señal al arrebatamiento hay un espacio. Ese es el espacio de yo prepararme. ¿Quién me va a preparar? ¿Quién me va a preparar? El Espíritu Santo que está en mi corazón. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Darle muerte a toda obra de la carne donde está mi mal que puede impedir, impedir que yo sea levantado. Esta noche, esta noche, esta noche, me viene un infarto, me viene un derrame y me toca la muerte. Hermano, escúcheme por favor. Todo lo que yo he hecho incorrectamente queda perdonado por gracia. Porque los muertos en Cristo entran al paraíso por gracia. Los muertos en Cristo entran al paraíso por gracia. Pero los vivos, pero los vivos, no es por gracia. Está claro en el Evangelio. Está claro en el Evangelio, se lo leí, que no es por gracia, es por mi obra ¿y cuál debe ser mi obra? una obra de espíritu una obra de obediencia al evangelio y el evangelio y el evangelio que es la perfecta ley va a perfeccionar mi vida pero lo mismo problema lo los que hayamos quedado porque no todo el mundo, repito, porque no todo el mundo va a ser levantado. Dice muchos procurarán entrar, pero no podrán. Porque quieren entrar, porque quieren entrar a ajebatamiento vivo, repito, ajebatamiento vivo, quieren entrar por medio del regalo. Ajebatamiento vivo no es un regalo. Arrebatamiento vivo es un reconocimiento que usted peleó contra las obras de la carne y venció. Este es el momento más difícil jamás ha existido para servirle al Señor. Porque ahora viene, repito, ahora viene el trabajo que el Padre hizo con Jesús. Que el Padre hizo con Jesús. ¿Y qué trabajo hizo el Padre con Jesús? Se lo leemos y se lo seguimos leyendo porque el pueblo tiene que entender con toda claridad. Yo no me estoy inventando. El pueblo tiene que entender que yo no me estoy inventando. Y cuál fue el trabajo que el Padre hizo con Jesús. Oiga, oiga, escuche, por favor, se lo sigo leyendo. Hebreos capítulo 5, verso 7 en adelante. Y Cristo, en los días de su carne, se llamaba Jesús, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Escuche. Y aunque era hijo, <coughs> y aunque era hijo, <coughs> perdón, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque él nunca había obedecido. Porque él, en su antigua posición, <coughs> perdón, en su antigua posición como Dios, como Dios, repito, nunca obedeció. En su actual posición como hombre, como hombre, y no un show, y no un show, sino que Él renunció, se lo ha leído muchas veces, y se lo sigo repitiendo, Jesús renunció a Dios, a Dios, y se hizo. Semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, aprendió, la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús tuvo que ser perfeccionado. Repito, porque todo ser humano tiene que ser perfeccionado. Se da cuenta hermano, todo ser humano tiene que ser perfeccionado y Jesús como ser humano tuvo que ser perfeccionado y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen el pueblo tiene que entender con toda claridad lo que Jesús hizo repito lo que Jesús hizo era Evidencial, repito, era un ejemplo, era un testimonio, era una enseñanza, era una educación a la que iba a ser su esposa, que pudiera tener el testimonio, el conocimiento, la enseñanza, que Jesús no vino como Dios, Jesús vino como todo ser humano. Así está escrito. Así está escrito en el Evangelio. Que él renunció a Dios y se hizo plenamente humano. Por eso fue que Jesús tuvo que ser parido. Jesús tuvo que ser amamantado. Jesús tuvo que ser circuncidado. Jesús tiene todas las, todas, todas, sin que se quede una, todas las características humana, ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, por qué? Porque Dios no venía, repito, Dios no venía a rescatar a Dios. ¿Qué es eso, pastor? Pues, pues si, usted, si usted está diciendo que Jesús es Dios, repito, que Jesús es Dios, entonces Dios vino a rescatar a Dios. No, mi hermano, no. Repito, no, mi hermano, no hay mis meses, no. Jesús no es Dios. Jesús es un ser humano como usted. Y como yo, y él pudo, y él pudo evidenciar, y él pudo evidenciar que si el ser humano quiere, porque eso fue lo que él le dijo a Caín, repito, eso fue lo que él le dijo a Caín, repito, eso fue lo que él le dijo a Caín, a Caín, repito, le dijo de la siguiente manera, hermano, oiga, nosotros tenemos que entender con toda claridad, con toda claridad. Oiga, con toda claridad. Le dijo la primera persona, primer ser humano que vino sobre la faz de la tierra. Se llama Caín. Y, y Dios habló con Caín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 Esta enseñanza, hermano, esta enseñanza, pastores, pastoras, evangelistas y maestros se han acomodado, repito, se han acomodado a lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario, que simplemente Él pagó el precio, Él pagó el precio y naturalmente al él pagar el precio estaba capacitado para regalárselo a quien él quisiera. Entonces el Padre, entonces el Padre de tal manera amó el Padre al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna y le regala, repito, y le regala. Entonces nosotros... No estamos conscientes, repito, nosotros no estamos conscientes que el, que el problema mío es el pecado. Y naturalmente pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, nos han doctrinado, repito, nos han doctrinado para que nosotros entendamos con toda claridad que somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Y yo digo amén si te vas con los muertos en Cristo. Pero si estás vivo, pero si estás vivo y estás viendo la evidencia, la hemorragia de señales que en este momento hay sobre la faz de la tierra, anunciando, anunciando, anunciando, porque el Señor lo dijo, claro, claro, claro, claro, que cuando viéramos el cumplimiento de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, otro, entender y conocer, yo estoy cerca. Entonces, ¿qué fue lo que quiso hacer Jesús? Que el ajebatamiento no le sorprendiera a nadie que primero que primero venían las señales que primero venían las señales para anunciar que el arrebatamiento venía de camino de las señales al arrebatamiento hay un espacio de tiempo ese espacio de tiempo es el que está asignado para que se decida ¿Quién de los que está en el cuerpo de Cristo, repito, ¿Quién de los que está en el cuerpo de Cristo están de acuerdo con el Evangelio que establece, que establece, que establece que para el momento del arrebatamiento, los que quieran, porque no es a todo el cuerpo de Cristo, los que quieran, los que deseen, los que anhelen ser levantados vivos, entonces subirán a la estatura del varón, perfecto. Hermano, perdóneme repito, perdóneme pero quiero que usted entienda cuál es la mentalidad de Dios. Los muertos en Cristo, no había necesidad, repito, no había necesidad de traer la revelación del ajebatamiento. Pero pongo pues, de acuerdo o lo anuncio, no, no, no, es que usted tiene que entender. Muertos en Cristo han transcurrido dos mil y pico de años, el paraíso recibiendo. Miembros, porque lo que está recibiendo son almas, almas, porque está recibiendo muertos en Cristo. Muertos en Cristo. Pero ahora están diciendo: viene el arrebatamiento a levantar unos vivos. Entonces, si va a levantar unos vivos y está en pleito y está en celo y está en envidia y está en contienda y está en murmuración y está en pleito y están en enemistades, hermano, escúchenme y está en amistad con el mundo, ¿podrá ser levantado? Hermanos míos, eso es precisamente lo que estamos tratando de que usted pueda entender, que hay una separación. Que hay una separación de los muertos a los vivos. Los muertos, los muertos se van para el paraíso por lo que Jesús hizo y nada más. Los muertos les regalaron. Los muertos, los muertos se fueron al paraíso por lo que hizo Jesús otro y no por lo que ellos hicieran. Lo único que ellos hicieron fue Pedir perdón y que la sangre dejada en la cruz de Calvario los perdonara de todos sus errores y de todos sus pecados. Pero ajebatamiento vivo, pero ajebatamiento vivo es el problema, hermanos míos. Por eso dice luego, por eso dice luego, nosotros los que vivimos, dice los que hayamos quedado. Ahora es que viene, hermanos míos, el momento, repito, el momento del trabajo del Padre que hizo con Jesús. Porque quien perfeccionó a Jesús fue el Padre. Repito, quien perfeccionó a Jesús fue el Padre. Subrayo, quien perfeccionó a Jesús fue el Padre. Y quien va a perfeccionar a la esposa de Jesús es Jesús. El mismo Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nunca ha tenido contacto con el pecado. El Padre siempre se ha mantenido en su posición de perfección. Por eso el llamado de Jesús. El llamado de Jesús. Dice, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Fíjese, no dijo sean como yo. Sed pues perfecto como vuestro padre. Porque ahora es que viene, hermano, ahora es que viene la preparación espiritual más grande, la estatura espiritual más grande jamás existida. De tal manera. De tal manera que la preparación espiritual que viene ahora es similar a la que el Padre hizo con Jesús. Y naturalmente, si hace una preparación de algo similar a lo que el Padre hizo con Jesús, entonces queda, queda preparado para unirse en una sola carne. ¿Y dónde está Jesús? está la esposa. Y donde está la esposa, está Jesús. Por eso es que en este momento histórico, hermano, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Escúcheme, por favor. Ahora, ahora, están dándole testimonio al cuerpo de Cristo. Y le están diciendo al Cuerpo de Cristo, yo tengo que subirte a la estatura del varón perfecto. Y el Cuerpo de Cristo, y el Cuerpo de Cristo levanta la mano. ¿Quién en el Cuerpo de Cristo está de acuerdo, está de acuerdo con la voluntad del Padre? porque eso fue otra que Jesús tuvo que renunciar a su voluntad para darle paso a la voluntad del Padre. Entonces, ahora la esposa, repito, ahora la esposa tiene que renunciar a su voluntad, a su plan, a su deseo, para darle paso a la voluntad del Padre y la voluntad del Padre repito y la voluntad del Padre no es salvar gente gente imperfecta los imperfectos los imperfectos los salvó Jesús los perfectos los perfectos, los va a salvar el Padre. ¿Qué Jehulú usted tiene? Bueno, usted le llamará Jehulú, pero yo le sigo llamando revelación del Evangelio. Y usted lo va a ver ahora. Y usted lo va a ver ahora. Entonces, Capítulo 5 de Hebreo, verso 11. Vamos a hablar cosas fuertes, pero tengo que hablarla, Porque si están escritas, porque si están escritas en el Evangelio, no están escritas para que queden ocultas. Están escritas para que salgan a la luz. Capítulo 5, Libro de los Hebreos. Verso 11 en adelante. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? De lo que venía hablando anterior. ¿Qué venía hablando anterior? Y aunque era hijo, por lo que pareció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Vino a ser autor de ser de eterna salvación para los que le obedecen. Y entonces dice acerca de esto. Tenemos mucho que decir. Porque ahora viene, repito, porque ahora viene el trabajo del Padre con la que quiere. Ser esposa del Cordero. Oiga, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Seguro que sí. Por cuanto habéis hecho tardos para oír, ¿a quién le hablan? Al cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó? Que han pasado dos mil y pico de años. Dos mil y pico de años. Y ahora. Después de dos mil y pico de años, hablando, hablando, hablando del sacrificio de Jesús hecho en la Cruz de Calvario, ahora, ahora, ahora, vienen a hablar y vienen a enseñar y vienen a doctrinar lo que es, lo que es la perfecta salvación. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Perdóneme hermano, ¿usted va entendiendo o no va entendiendo? Lo que tú y yo lo que tú y yo tenemos, la salvación que tenemos, nos las dieron como un niño chiquito que depende, que depende de otro para poder sobrevivir. El niño chiquito depende de su madre y su madre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 de alimento sólido. ¿Quién se formó con la leche? Pues se formó con la leche los muertos en Cristo, porque dependían, repito, porque dependían de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Pero ahora viene la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postero y esa salvación le llama que tiene alimento sólido, tan sólido y tan sólido que al alimento le llama vianda. Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo,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 porque es un niño. Misión dura, misión difícil. ¿Por qué, pastor? Porque el Cuerpo de Cristo el Cuerpo de Cristo está viciado y acostumbrado a vivir por el pecho de Jesús. Porque Jesús le da el pecho, porque Jesús le da la leche, porque ellos son salvos no por lo que ellos hagan, sino por lo que, ese, por lo que hizo Jesús. Pero ahora, escuche por favor. Pero ahora, escuche lo que dice el Evangelio, repito, lo que dice el Evangelio, por eso que dice escudriñar las Escrituras, porque no es leerlas, es escudriñarlas. Porque a vosotros parece que en las Escrituras hallaréis la vida eterna. Y nosotros tenemos que entender con toda claridad, en este momento histórico, mi misión como pastor, mi misión como pastor, no es insultar a nadie, pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo esconder. ¿Qué dice lo que acabo de leer? Que mientras tú estés, que mientras tú estés, mientras tú estés en el cuerpo de Cristo, pendiente a lo que Jesús hizo y nada más, eres un niño de teta, porque está pegado al tete de Jesús, y ahora viene, repito, y ahora viene el trabajo que el Padre va a hacer, que es una réplica de lo que el Padre hizo con Jesús. El Padre perfeccionó a Jesús y ahora va a perfeccionar a la esposa. No te bajas, no te bajas. Toma un poquito de agua como yo, que te baje. Porque este es el momento histórico, hermano. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo estoy leyendo el Evangelio. Que dice con toda claridad. Porque debiendo de ser ya maestro. Después de tanto tiempo. Tenéis necesidad que os vuelva a enseñar. Cuáles son los primeros rudimentos. De la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales. Que tenéis necesidad de leche. Y no de alimento sólido. Oiga, oiga, oiga, oiga. Y todo aquel que participa de la leche. ¿Quiénes son, ¿quiénes son esos? Los que en el cuerpo de Jesucristo. Los que en el cuerpo de Jesucristo. Están atentos a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario porque ellos son salvos por lo que hizo Jesús. Porque ellos recibieron el regalo de Jesús. Como consecuencia, como consecuencia, tenemos la hemojagia de pastores y pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y apóstolas, que están estableciendo, que están estableciendo que nosotros nos vamos el día del arrebatamiento no por lo que hagamos sino por lo que hizo Jesús. Perdóname hermano, repito perdóname, pero no tiene fundamento bíblico. El evangelio separa la salvación que regalaron, la que Jesús regaló para los muertos en Cristo y la salvación para los vivos. Y lo vamos a leer literalmente, no lo voy a leer hoy porque no quiero eh, cortarlo, quiero eh, leerlo completo para que el pueblo pueda entender que la salvación de los vivos, que la salvación de los vivos es una réplica de lo que el Padre hizo con Jesús que lo subió a la estatura del varón perfecto. Pues ahora viene, repito, el Padre a subir, a subir a la esposa a la altura del varón perfecto. Nosotros, repito, nosotros los que estamos en este momento en el Cuerpo de Cristo, naturalmente, tengo que saber, tengo que saber, si no lo sé, me busco un libro. ¿Quién es mi pastor? ¿Quién es mi pastora? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el evangelista? No quién es el apóstol, porque eso es un invento humano, porque la Biblia registra 12 apóstoles y nada más. Pero, pero en este momento, pero en este momento del arrebatamiento lo vamos a ver, lo vamos a leer literalmente, lo vamos a leer literalmente, que están los engañadores, oiga, los engañadores no son espiritistas, ni son santeros, ni son idólatras, los engañadores son pastores, pastoras, evangelistas y maestros, porque están, están enseñando, doctrinando que yo me voy, que yo me voy en vivo por lo que Jesús hizo y no por lo que yo tenga que hacer. Este es el momento histórico donde nosotros vamos a ver que hay una separación de tal manera que le llama otra salvación distinta, a los muertos en Cristo. El pueblo tiene que entender con toda claridad, hermanos míos, que nosotros los que estamos sobre la paz de la tierra, que estamos en el cuerpo de Cristo, nos están avisando, nos están avisando, repito, nos están avisando. Mire, mire el periódico de hoy, el de hoy, el de hoy, repito, el periódico de hoy, mire, este es el periódico de hoy le trae la siguiente información, el nuevo código civil amplía los derechos de la ciudadanía y mire lo que y mire, mire lo que contiene, mire lo que contiene dentro de dentro del nuevo código civil, nuevo código civil, el nuevo código civil Reconoce, oiga, reconoce la unión de dos personas naturales y explica, en el matrimonio, dos personas naturales en el matrimonio. Dice, las personas naturales es el ser humano, o sea, está diciendo, puede ser dos hombres y puede ser dos mujeres, Gracias a esa información. Yo puedo entender con toda claridad que llegó el momento de yo prepararme. Que llegó el momento de yo prepararme. ¿De qué usted habla, Pastor? Porque viene... Porque viene el avivamiento de Sodoma y Gomorra. Repito, porque viene el avivamiento de Sodoma y Gomorra. Escuche, por favor, escuche, escuche, escuche, escuche. escuche. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo en un junta, la una será tomada y la otra será dejada. Ajebatamiento. Dos estarán en el campo. El uno será tomado el otro será dejado. Ajebatamiento. Pero ¿cómo dice el verso, los versos anteriores. Pero como dicen los versos anteriores. Así mismo, como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. el día en que salió. Mas el día en que Lot salió. De Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ajeba, tamiento. ¿De qué me dice? Gracias, gracias a la gobernadora que en este momento, ella cree que está haciendo la gran cosa. Ella cree que está siendo el gran evento de firmar el nuevo Código Civil. Gracias, gracias a ese nuevo Código Civil vamos a ver un avivamiento de homosexuales y lesbianas ahora como nunca antes en la historia de nuestra isla de Puerto Rico. Y naturalmente así mismo sucederá en el mundo entero, excepto, excepto la nación de Rusia. Una nación anti -Dios, una nación antidios y una nación que no cuadra, que no cuadra con el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Casualidad? No. ¿Casualidad? No. Porque precisamente la nación de Rusia es una nación profética, repito, profética. Y nosotros vamos a estudiar en el futuro todo esto para que podamos tener conocimiento de todo esto. Pero en este momento, en este momento, comienza el avivamiento de Sodoma y de Gomorra. Ahora usted, va a ver, ahora usted va a ver matrimonios, una hemojagia de matrimonios de hombres con hombres y mujer con mujer. ¿Lo podemos evitar? No. ¿Puede evitar las pestes? No. ¿Puede evitar el hambre? No. ¿Puede evitar los terremotos? No. Porque el cielo pasará, la tierra pasará, pero lo que está escrito permanece para siempre. Iglesia que me está viendo en esta noche, prepárese emocionalmente, prepárese emocionalmente, prepárese con la Biblia, prepárese con el conocimiento del Evangelio, porque de ahí saldrá, de ahí saldrá la fortaleza, repito, de ahí saldrá la fortaleza que va a fortalecer los que quieren ser fortalecidos, porque muchos en el cuerpo de Cristo van a estar de acuerdo con esa aberración, Naturalmente, repito, naturalmente. Esa es la evidencia que nosotros tenemos que entender, que llegó el momento histórico, hermano, que llegó el momento histórico donde los hombres se separan de los niños. Mientras yo estuve, mientras yo estuve, mientras yo estuve convencido de que yo era salvo por lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario y nada más, es un pensamiento de un niño. Dice el Evangelio. Pero vamos a ver con toda claridad. Hermano, pero vamos a ver con toda claridad. Hermano, que el mismo Evangelio, que el mismo Evangelio me ordena, me ordena, por favor, ya, basta ya del conocimiento de cuando eras niño. Ahora que eres hombre, vas a pensar de esta manera. Hermano, voy a entrar en un material, repito, voy a entrar en un material que posiblemente, posiblemente no, lo más seguro que se va a formar un escándalo, un escándalo en el cuerpo de Cristo, como que yo estoy en falsa doctrina, pero si estoy en falsa doctrina es porque estoy leyendo lo que está establecido en el Evangelio y si lo que está establecido en el Evangelio Usted no me está ofendiendo a mí, usted está ofendiendo al que escribió el Evangelio. Que en este momento, que en este momento te está diciendo, mientras siga pegado al tete de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tú eres un, un cristiano niño, porque estás dependiendo... De lo que Jesús hizo. Yo, Pastor Giba, dependí, dependí de lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario para entrar al cuerpo de Cristo. Yo, Pastor Giba, yo, Pastor Giba, ahora entiendo, ahora entiendo que tengo la responsabilidad de entrar en el nuevo plan de salvación que está reservado para ser manifestado en el tiempo postrero. Yo, Pastor Riva, y el Evangelio le vamos a ilustrar que la salvación que tengo es una salvación para contaminados, que viene la salvación para los perfeccionados. Esto no es, esto es broma. Esto no es broma, hermano. Y esto mismo que yo estoy enseñando a través de estas redes es lo mismo que vamos a enseñar cuando estemos en el templo. Porque yo no voy a cambiar el mensaje. Yo no voy a variar el mensaje. Yo voy, repito, yo voy. Con el pensamiento de que ahora, de que ahora, ante esta revelación que estamos teniendo testimonio, el cuerpo de Cristo del mundo entero, toda nación, toda tribu, todo pueblo, toda lengua, está recibiendo el mismo testimonio, la misma evidencia, la misma peste, el mismo hambre, la misma maldad, los mismos terremotos en diferentes lugares, es lo que estamos recibiendo, recibiendo que cuando viéramos estas cosas entendiéramos y conociéramos que él estaba cerca, cerca, cerca, que hay un espacio de, de, de la señal al arrebatamiento, que hay un espacio de la señal al arrebatamiento, ese espacio, ese espacio es para que yo comience a corregir toda imperfección que hay, en mi vida. No te pierdas. Repito, no te pierdas. El próximo programa, que es el domingo. El domingo directamente en la casa de Dios. Directamente en la casa de Dios. Porque es el único día que podemos unirnos en la casa de Dios. La experiencia que vivimos el domingo pasado es extraordinaria. La experiencia que tuvimos, una experiencia extraordinaria. El Espíritu de Dios nos recibió en una forma extraordinaria, una bendición extraordinaria, una presencia extraordinaria. Y ahora pues naturalmente a esa presencia, a esa presencia se le añade la preparación del cuerpo de Cristo vivo para ser levantado vivo al reino de los cielos. Así que por favor, no te lo pierdas este domingo a las 10 de la mañana. Repito, este domingo a las 10 de la mañana. Estaremos continuando, enseñando, doctrinando. No todo el que me dice, Señor, Señor, será levantado para el reino de los cielos. Adiós la gloria y adiós la honra. Hermano, adiós la gloria y adiós la honra hermano, que no estoy solo, esa hemorragia de corazones y de manitas, hermano, en una, en una, porque yo tengo aquí en mi teléfono, eh, donde está el cuadro que está Jesús caminando sobre, la, sobre las aguas, eh, sobre eso sale una hemorragia de corazones y de manitas, hermano, dando testimonio de que no estoy solo que los coquí me están acompañando, pero junto con los coquí hay una multitud, hay una multitud de hombres y mujeres, damas, caballeros, jóvenes, jovencitas, que están atentos a lo que en esta noche se está enseñando. Hermano, a Dios la gloria y a Dios la honra. Gracias damos, hermano, gracias damos a este grupo, hermano. Voy a leerlo. Gracias damos a este grupo que en esta semana hizo posible que yo recibiera su apoyo económico, hermano, su apoyo económico. Porque en esta, en esta semana, hermano, en esta semana tenemos unos compromisos económicos que sin lugar a dudas, si no me ayudan, yo no podría seguir en las redes como hasta aquí. Lo hemos logrado. Hermano, oiga, okay. yo normalmente le envío una cartita de agradecimiento a todos los que nos apoyaban y nos ayudaban para seguir adelante, pero ahora no tengo oficina, no tengo secretaria, no tengo nadie, estoy solo, estoy solo, hermano. Porque el gobierno ha prohibido que las oficinas sean abiertas. Y naturalmente no, no, puedo, no puedo tener empleado, no puedo tener una secretaria que se ocupe de enviarle la cartita. Pero yo estoy yo estoy haciendo mención de su nombre. Si es que usted quiere que se nombre, si me pone anónimo, pues te aseguro que yo no lo hago. Pero si me pone su nombre y su pueblo, lo vamos a estar mencionando para que usted pueda, sepa y tenga conocimiento que su ofrenda llegó a nuestras manos. Y dice Noelia Serrano de Carolina, un anónimo, ¿ves? O sea, yo no lo puedo mencionar. Ángel L. Mato de Comerío, Carlos L. Torres de Manadía, Alberto Alberto de Arecibo. Alberto de Arecibo. Rafael Rivera de Coamo. Judith Altoro Moreno de Gurabo, Dolores Melende de Cagua. Pérsida Cardona de Fajardo. Julio Román de Guainabo. Ángel L. Colón de Bayamón. Samuel Torres de San Juan, Miriam Quiñones de Carolina, Juan Dones de Miami, Florida, Juan Río de Bayamón, Rafael Márquez de San Juan, Néstor Santos de Yauco, Francisco Canales de Bayamón, Leopoldo Rivera de Vega Alta. Este pequeño remanente Repito, en esta semana llegó su cartita a mis manos, repito, llegó su cartita a mis manos y recibí la ofrenda que el Señor puso en su corazón, sean cinco, sean diez, sean veinte, cincuenta, cien, quinientos, yo no sé, ahí yo no me meto, ahí solamente es el Espíritu Santo y la persona. De lo más profundo de mi corazón, gracias, gracias, porque gracias a ustedes, Repito, porque gracias a ustedes, en este momento yo puedo, yo puedo seguir en el aire. Este es el momento histórico donde nosotros tenemos que entender. Escúcheme, por favor, nosotros sacamos una licencia para que la computadora de nuestra Iglesia Cristiana de Avivamiento de la Roca pudiera salir al aire, repito, al aire, con la enseñanza, con el, con el estudio, cada vez que desde el púlpito se ministra y se predica. Y también tenemos el pago de internet de, todo, de todos los compromisos económicos que tenemos que cumplir por predicar en internet, porque estamos sobre todas y cada una de las plataformas que en este momento están transmitiendo nuestra programación. Gracias a este pequeño remanente que puso en su corazón, puso en su corazón la cantidad que ellos tenían que aportar. Vamos recogiendo, vamos recogiendo, repito, vamos recogiendo, semana tras semana, semana tras semana, y a fin de mes, ahora, que estamos comenzando el mes, tuvimos que hacer el cheque porque teníamos el dinero para pagarlo gracias a los que vinieron ofrendando. Ahora, repito, ahora empezamos a acumular para pagar este mes que ha comenzado a funcionar. Lo que Dios ponga en tu corazón. Lo que Dios ponga en tu corazón. Acuérdate, ponlo el cheque o el giro a nombre de Momentos Proféticos. Porque a nombre de Momentos Proféticos está la cuenta. Momentos Proféticos. Y lo envías al apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Repito, Momentos Proféticos, apartado 11001. 641 y estas manos van al cogeo y reciben la correspondencia de todo lo que el Espíritu Santo haya tocado su corazón para hacer posible que podamos continuar adelante. Por favor, te lo suplico. Lo que Dios ponga en tu corazón, ayúdame, ayúdame porque ahora mismo vamos con un gasto sobre 600 dólares para las licencias de la computadora y para el pago de internet sobre 600, 650 dólares que había que buscar. Por favor, si sientes en tu corazón 5, 10, 20, 50, 100, yo no sé, lo que Dios ponga en tu corazón, yo no sé, porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero envíalo y ponlo a nombre. Cheque o giro, momentos proféticos, Apartado 11, utuado Puerto Rico 00641. Y Dios te ha de bendecir enorme y grandemente porque porque estás, porque estás haciendo posible, haciendo posible que un hombre pueda hablar, enseñar doctrinar lo que está escrito. Gracias al Señor y gracias a ustedes. Vamos por aquí un momentito antes de terminar. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está presente en esta noche? Iglesia Cristiana Roca de Santidad. Dice, poderosa la palabra del Señor. Este manjar es maravilloso. Gloria a Dios nos dice el hermano Carlito, Pastor Carlito, y su amada esposa, Gladys. Les saludamos. En estos días tuve la bendición y el privilegio de poder saludarlos personalmente. Oiga bien, oiga bien. Luz Torre, Dios te bendiga, luz. Qué bueno, qué bueno. El Señor me los bendiga, dice el Señor me los bendiga. El Señor me los bendiga y los proteja siempre a ti. Delma y demás familia, Amén, amén. Qué bueno. Lisi Escobar. Amén. Esa Lisi está siempre con nosotros, con Pedrito, atento a ayudarme. Amén. Gracias, Señor. Sandra Pérez dice, ¿A dónde debemos, envi debemos enviar la aportación es a Momentos Proféticos, apartado 11?, Utuado, Puerto Rico, 00641. Recuerde, envíe la aportación a Momentos Proféticos, apartado 11. Utuado, Puerto Rico, 00641. Los Lieris Creation. Dios le bendiga a todos, tengan un sueño restaurador. Amén, Sierva, gracias. Carmen Abreu. Dios me lo bendiga, el Señor les cuide siempre, amén. Gloria a Dios, gracias. Ángel de Clet. amén, qué bueno. Gloria a Dios. Norberto Vélez, Dios le bendiga, pastor, iglesia, sigamos pues camino a la perfección de Dios a través del Evangelio. Así mismo es Norberto, ciertamente esa es la misión. Entonces, Amiet González, Amiet González, amén, Dios te bendiga. Amén. Lizy Escobar, ya la saludamos, a Lizy. Qué bueno, qué bueno. Ruth Rivera, bendiciones hasta el domingo. Amén, sí señor. Antonia del Valle, amén. ATH Móvil, tengo que decirle cómo, cómo pueden ofrendar a ATH Móvil. Se me ha olvidado eh, confirmarlo porque no tengo, no tengo claro cómo debe ser si es el teléfono o si es momento profético, pero eh, con la ayuda del Señor en el próximo programa, lo vamos a realizar. Amén. Jocelyn, a todos los pastores como este, que dan poco, que nuestro Redentor se acerca, aleluya. Amén. Este, Ángel Albino. Amén, qué bueno. Ricardo, amén, qué bueno. Rivera, amén, qué bueno, qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. Amiel ah, González, sí, señor, gloria a Dios. Pedro Feliciano, qué bueno, gloria a Dios. Amén, amén, qué bueno. Arieni Velasque, Velasco, amén. Saludos desde Detroit. ¡Qué bueno qué bueno cruz m chávez santo qué bueno gloria a dios pablo guerrero amén qué bueno gloria a dios alex del rosario amén jocelyn lockhart sigamos orando a dios por el pastor se lo suplico con todo mi corazón muñiz lisa Porque no me quiero perder vivo en New Jersey. Amén. Muñiz Lisa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ángel Albino. Qué hermano, una emojaja. Enit Toje. Qué bueno. Pastores Amnel y Jessica Mercedes. Amén. María Hernández. Amén. Gloria a Dios. Y Ibet Fuente. Al Vierni Velasco Vélez. Amén. Amén, qué bueno. Carlito Igladi, de la Iglesia de la Roca de Santidad, le dice, la iglesia que suelte el tete y empieza a comer alimentos sólido para que sean perfeccionados. Así mismo de Carlito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Joel Vega, que así nos ayude Dios, que nos dé fuerza y sabiduría y discernimiento para continuar en esta batalla. Sí, señor. Pablo Guerrero, Roberto Polanco, Sueli Díaz. Dios te bendiga, Sueli. Yo quiero que sea el domingo. Amén. <ríe> Leslie Albino, ¿yo puedo visitar la iglesia de usted? Por favor, usted no tiene que pedir permiso. Para visitar mi iglesia. Hay un asiento asignado para usted. Estamos en el pueblo de Utuado, Antiguo Teatro San Miguel. Antiguo Teatro San Miguel. Así que cuando usted llegue Leslie Albino. Identifíquese. Como que está visitándolo ese día. Porque queremos darle un fuerte saludo. Y un fuerte abrazo. Josa M. Chávez. Amén. Y Beth. Fuentes, amén. María Sanes, Les, eh, José Ángel López Martínez, amén, qué bueno. Estel Rosario, amén, Estel Pablo Guerrero, gloria a Dios. Lorelis Creation, amén, qué bueno. Ruth Rivera, amén, amén, gloria a Dios. Josué Vélez, José Colón, Leslie Albino, amén, gloria a Dios. Aileen Velasquez. Velasco, Naida Petancur, qué bueno, qué bueno. No estoy solo, hermano, además de los coquí, repito, además de los coquí hay una hemohagia y una multitud de gente que nos está viendo y escuchando. Oremos para despedirnos en esta noche y nos vemos el próximo Domingo a las 10 de la mañana, directamente desde la Casa de Dios, la Iglesia Cristiana de Avivamiento, las rocas Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos concediste en esta noche de estar ante tu presencia en el poder del Evangelio. Tu Santo y Bello Espíritu tiene y tuvo la oportunidad de hablarle a esta multitud que nos ve y nos escucha en esta noche, en el poder del Evangelio. Padre, salva a los perdidos, sana a los enfermos, reconcilia los apartados, pero sobre todo, Padre, abre los ojos del entendimiento del Cuerpo de Cristo para que puedan entender qué hora es en el Reino de los Cielos y pueda entender que llegó el momento de prepararse para ser levantado vivo el día del Ajebatamiento. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, proclamo salud, salvación, reconciliación. En el poder de la palabra y en el nombre de Jesús, proclamamos y declaramos cielos abiertos al Cuerpo de Cristo para que pueda ver oír y entender. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pues el domingo que viene directamente desde la casa de Dios. Con esta enseñanza, unos pocos serán tomados, muchos serán vomitados. Dios te bendiga.